Antes y jueves con el propio peso vamos a hacer las hard burpees las flexiones diamante sentadillas normales y la plancha spiderman levantando la rodilla al codo cinco veces de cada lado vale esto hoy y jueves dale fuerte